Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Aquí estoy con Pablo Profili. Miren, Profili nos conocemos hace 20 años más o menos. Y acá tenemos un cuento de él. Eh, hay una cosa interesantísima. Fíjense, algo seguramente les habrá llamado la atención en esta línea que está acá. No importa, están arriba de un barco. Lo importante es el cielo. Miren lo que dice acá, me agarré de la barandilla. Nueves hinchadas, oscuras como moretones. Se cernían sobre nosotros. Miren lo que hizo Pablo acá. Interesante la cosa, ¿por qué? Porque seguro que ustedes, digamos, no les llamó la atención barrera barandilla, tampoco lo de nubes hinchadas, tampoco que las nubes se ciernen sobre uno, porque esa es la realidad. Lo que ya realmente llama la atención es esto que tenemos acá. Oscuras como. Y díganme si no es así, si no les llamó la atención ese pedazo de imagen. Yo le decía a los muchachos, alabando esta, este uso de Pablo que cuando uno tiene nubes lo primero que piensa es en corderitos en nubes de algodón cuando éramos chiquitos, ¿qué nos hacían hacer en el colegio? ¿te acordás? hoy a los chicos les enseñan a ponerse profiláctico todo el tiempo no a nosotros nos agarraban no sé, no, unas, unas nubes de algodón ¿no? No pegaban. exactamente, las pegábamos ahí bueno, eran como corderitos etcétera ¿no? este, después, por ejemplo eso en cuanto a las nubes blancas tipo los Simpsons ¿no? y acá tenemos oscuras como moretones, un autor más o menos que tiene que ser duro, hubiera puesto nubes plomizas, nubes de plomo, porque, porque el tipo está todavía en, embalado en el lugar común. El lugar común es un lugar común a todos, ¿eh? no, no tenemos ni que pensar. Si yo le digo la palabra, compárenme con un, este, eh, a un pingüino con algo, y bueno, siempre va a aparecer el mozo, el traje de etiqueta... Eh, por ahí algún presidente lejano, ya, ya perdido en el tiempo, qué sé yo. Honestamente, digamos, son cosas que se nos vienen a la cabeza automáticamente. Lo primero que uno se le viene a la cabeza son nubes de plomo, nubes plomizas, por ahí nubes de hierro, en todo caso, nubes oscuras, bueno, fantástico. Yo me acuerdo en el fin del siglo XIX eh, un, un este, poeta francés, eh, La Ford, eh, Jules La Ford, una, una especie de precursor del simbolismo, tenía eh, en un momento de uno de sus poemas tenía una imagen tremenda del sol, el sol en el cielo. Estamos hablando del fin del siglo XIX y toda esta gente, El Baudelaire, Rambo, todos fueron confluyendo, todos fueron propiciando lo que después se conoció como surrealismo. Puse lo que llega a decir Jules La en un momento... Dice el sol como una escupida en el cielo. Fíjate vos qué cosa impresionante, ¿no? Porque la escupida es redonda como el sol, es, es este, como que dispara rayos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, y además es, tiene el color dorado del, del pollo, ¿viste? De lo que nosotros en Argentina llamamos, llamamos el gargajo. Sí, sí. El bueno, es impresionante porque uno lo, lo ve el sol como símbolo de la vida. El sol dentro de la simbología cristiana claro. es Cristo, ¿no? el sol de justicia. Este, pero este hombre le busca la vuelta para trabajar una imagen original. Así que te felicito por eso. Bueno, muchas gracias. Oscuras como moretones, ¿eh? no hay por qué. Esto es todo lo que tenemos que buscar, muchachos: originalidad, salir del lugar común. Bastante lugares comunes del pensamiento se nos quiere inculcar hoy día ¿eh? para que pensemos de tal o cual manera, ¿eh? de acuerdo con lo que los mandamases quieren que hagamos. Pero recuerdo, recuerdo. la literatura nos salva. ¿Qué bueno, te puedes? Perfecto, muchas gracias. No, al contrario, la seguimos con todo, amigos, en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. La moraleja, sé vos mismo, no escribas con las palabras de los otros.